Jerry Games, la empresa de guerrilla games más famosa del hermano país de Argentina. Ya desde sus inicios, los principales medios de comunicación le dedicarían enorme cantidad de espacio a sus controvertidas creaciones, tanto en televisión, internet o prensa de empresa, lo cual la pequeña empresa fundada por dos antiguos trabajadores de Globan sabría aprovechar de manera magistral con publicaciones tales como Gendarmer, Malena Pitchot, Chanohedon o el más reciente Radio Champion. Estos chicos han ganado el corazón de gran parte del fandom de los juegos indie porteños, en gran parte debido a la napoleónica decisión de brindar sus creaciones por el módico precio de tan solo un clic, pero no todo lo que brilla es oro, ni todo será color de rosa para este power trío del arte digital, el cual Debido a la cruda naturaleza de sus creaciones, ha ganado a lo largo de su carrera una inmensa cantidad de duradores, como violentos detractores. Luis a su humilde servidor de Malader City, y sin más preámbulos, comencemos. El año 2014, y dos jóvenes entusiastas de la canavicultura que habían entablado una fuerte relación con tintes homoeróticos trabajando por el sueldo mínimo como game testers para la inescrupulosa firma Globant, se lanzarían a utilizar sus ínfimos conocimientos sobre informática y arte digital en pos de realizar sus propios videojuegos. Y así cumplirá ese sueño, en interminable cantidad de rutinarias charlas mantenidas durante su oscuro periodo de semi-esclavitud laboral. Su primera creación, Rape Pooh, ya se vería bañada por el almizcle de la controversia. Estamos hablando de un champo donde, escuchen bien chicos, somos un carismático mojón el cual evita pasar al olvido, a manos del excusado. Un juego que si bien pasaría sin pena ni gloria, tuvo una buena recepción por parte del círculo más íntimo de amigos de estos muchachos, y obviamente también por parte de aquellos acérrimos fans de todo lo que a la cultura escatológica se refiere. Su siguiente creación sería un juego protagonizado por ni más ni menos que quien se convertiría un año después en presidente electo de hermano país argentina. Sí chicos, estamos hablando del ingeniero Mauricio Macri. Este presentaría tal cantidad de fachas que sus creadores decidieron simplemente enterrarlo en el cementerio del olvido. Sin embargo, este proyecto servirá como un pequeño vislumbre de patrones, que luego se tornarían moneda corriente. Gendarmer sería el juego que los catapultaría a la fama nacional. Un juego a todas vistas mediocre basado en los lamentables sucesos ocurridos en una manifestación a fines del año 2014, en el que se puede ver a un personal de gendarmería, apodado entre la población y la prensa maricha como el Gendarme Calancho, en deliberadamente un coche con civiles a bordo para luego maniatar y privar de su libertad al conductor del automóvil en vestido, ganándose en consecuencia el repudio nacional. Si bien el juego no presenta ningún tipo de desafío, programación avanzada y mucho menos algún resabio de placer visual, el juego fue tapa de absolutamente todos los diarios e incluso todo su minuto de fama le aparece en varios noticieros de escala nacional. Esto, acompañado por el masivo apoyo de los fans en las redes sociales, volvió al juego un fenómeno viral. Es aquí cuando los Sheerys descubren su gachina de los juegos de oro, y a partir de aquí, esta burda y oportunista estrategia comercial, se convertiría en la regla dorada de absolutamente todas sus futuras creaciones. El claro ejemplo de dichas conjeturas son sus dos siguientes lanzamientos, AMIGO y Carrera Electoral. Dos juegos que, si bien tuvieron su colación de crítica social, no tuvieron la elevada repercusión que tuvo Gendarmer, aunque siendo justos, esto tal vez se deba a la aburrida naturaleza de dichas noticias en las que se basaban. Abatidos por la ínfima repercusión de sus últimas entregas, los Cherry decidieron no dar brazo a torcer con sus semi-oscuras intenciones de elevar sus protestas a través de la carretera de información y llegar a todos los ordenadores de las familias argentinas. Es allí cuando llevan a cabo una investigación profunda de medios, incluyendo extenuantes jornadas de vigilia e incesantes rezos y brujería barata, implorando por una nueva noticia que los sacara de aquellas tinieblas. El 18 de enero de 2015, sus rezos serían escuchados, cuando el país entero se enteraría del hallazgo del cuerpo sin vida del fiscal Norberto Nisman. Ni lentos ni perezosos, los chicos pusieron manos a la obra, y valiéndose de la ayuda de estimulantes de dudosa procedencia, lanzarían luego de una exhaustiva sesión de programación el juego que conquistaría absolutamente todos los medios de comunicación. Así es, estoy hablando de Suicide.ar, una representación interactiva de muy mal gusto de las diferentes teorías que se discutían sobre este trágico incidente no contentos con manosear la sensibilidad política del país o mofarse de sucesos divertidamente políticos como el caso de que culeado, los shiri games ahora iban tras las estrellas con el lanzamiento del simpático Malena Pichot los shiri se ganaron los berrinches de la capa cómica Malena Pichot a pesar de que este no la criticaba en ningún modo sino que solo se trataba de un inocente juego de palabras sobre un personaje de la franquicia Pokémon no sería lo mismo con el caso de Chanohedon, una brutal burla al ex cantante, miembro fundador y compositor de la medianamente famosa banda de pop neoliberal tan Bionica, Luego de haber sido foco de paparazzis al accidentarse en su auto por conducir bajo los ejemplos de sustancias que prefiero no nombrar. Luego de esto, y con base bien establecida de seguidores, lanzaron juegos de incontables géneros, siempre basados en sustancias de manifestarse con respecto a la actualidad político-social de Gran Buenos Aires. En estos vertiginosos días, más específicamente en el divertido y pintoresco Fora Olympics, un nuevo paladín cibernético se uniría a las huestes de la PyME. Un joven artista pixel con un notorio fetiche hacia el infame doctor Carlos Saúl Menem, quien presidiría la Argentina a base de gatillo fácil y privatización durante los años 90. Y el mejor ejemplo de esto es su Amateur Music Video, en el cual se puede apreciar un audaz mashup entre el opening del anime Slam Dunk y el famoso amistoso de básquet que el infame representante político jugaría durante el apogeo de su influencia política este video se tornaría en un clásico de culto inmediato. Su habilidad permitiría a los desarrolladores lanzar juegos más seguido, debido a que la velocidad de producción hacia la que habían mutado superaba las capacidades de Bernie. Es entonces cuando la calidad de las venideras producciones de los Shire ve un salto ornamental zambulliéndose en las aguas del éxito asegurado en cada entrega y consolidando de una vez por todas la más efectiva logia de titanes del indie gaming de la república argentina. De aquí en más, la fama, no así la fortuna, no dejaría de subir. Los medios incluso comenzarían a nutrirse de sus locas creaciones para sus noticias, generando así un efecto dínamo, y los chicos recorrerían el país de punta a punta, dando charlas interactivas sobre cultura y comunicación, luego de que los más intrépidos periodistas lograran averiguar su identidad y los invitaran a diversos viajes con todos los lujos pagados. Y bueno chicos, hasta aquí la historia de los shitty games, hoy en día ya están instaurados como una de las empresas de videojuegos más importantes de Argentina. Su servidor si bien disfruta, yo soy el seguidor de sus creaciones. A veces pienso que simplemente se pasan de la raya. ¿Y tú qué crees? ¿Tienes más historias que quieras sobre los Shitty Games? Deja tu huella en la caja de comentarios. Como siempre les encargo un purgacito arriba. Que te suscribas si quieres ver más videos como este. Nos vemos pronto. Adiós. Si tienes una pyme, si estás en un emprendimiento artístico de temática, Vic, no dudes en contactarte con nosotros. Solo escribe la dirección de correo que aparece en pantalla y aquí te proporcionaremos las herramientas para que catapultes su empresa y alcances el éxito. A ver, irá abriendo las puertas al talento independiente.